Supongo que te llamas Google, porque tienes todo lo que busco. Gracias por escuchar, corazón. Gracias, por favor, disculpas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Debo decirte que, primero... Es necesario ser perseverantes lanzando la red, por un lado y por otro lado, así hizo Pedro, siguiendo la instrucción de Jesús nuestro Salvador, y al final por seguir instrucciones, fue bendecido, está escrito, corazón, gracias, por favor, disculpas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, segundo, si me miras así, también puedes hablarme, de nada, gracias por escuchar, corazón gracias por favor disculpas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 tercero hay que hacer varias actividades para alcanzar el objetivo la biblia lo dice hay que hacer varias cosas está escrito gracias por escuchar corazón gracias por favor disculpas 1 2 3 cuatro cinco seis siete ocho nueve uololo y yo y yo uololo y yo y yo uololo y yo y yo uololo y yo y yo corta aquí uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve Échame una mano, por favor. No voy a hablar mucho, haz esto porque es bueno. Debes llamar a las personas por su nombre, o decirles corazón. Estimado, escucha no voy a entrar en detalles, hazlo y punto. También, siempre pregunta, ¿en qué te puedo ayudar?, ¿todo bien?, pedir las cosas por favor, genera beneficios, debes pedir todo por favor. Hay que dar las gracias y ser muy agradecido. Eso genera beneficios. Hay que pedir disculpas cuando sea necesario, porque eso es bueno y genera beneficios. Hablemos de las caricias a la autoestima. Los halagos y los cumplidos, generan beneficios, debes decir muchos halagos y cumplidos, eso es bueno. Ejemplo, quiero que sepas que eres una persona tranquila y transmites calma a los demás, te agradezco por hacerme sentir tan bien siempre. Hola, ¿cómo estás? Qué bueno verte, alegraste mi día. Gracias por ser como eres. Otros halagos. 1. Bien hecho, lo hiciste muy bien. 2. Qué afortunado soy por tenerte a mi lado. 3. Eres la persona más inteligente que conozco. 4. Tienes una bonita personalidad. 5. Tu energía es contagiosa, me encanta estar a tu lado. 6. Alegraste mi día, gracias por ser así. 7. Te felicito, cada vez lo estás haciendo mejor. 8 eres un campeón, puedes con todo y eres indetenible. 9. Es una bendición tenerte aquí, esto hace toda la diferencia. Gracias por todo lo que haces. 10. Admiro tu manera de ser, inteligente, con buena actitud y buena personalidad. 11. Eres un personaje increíble y estoy bastante agradecido. 12. Eres una buena persona. 13. Eres excelente en todo lo que haces. Gracias. 14. Gracias por ser un personaje ejemplar, dedicado y valioso. Ojo, rojo. Cojo y recojo. El ser humano es un animal social, y hay que seguir las instrucciones para poder usarlo bien con la psicología. Todas estas recomendaciones debes usarlas, ¿de acuerdo? Corazón. Disculpa por incomodarte, pero por favor escucha esto. Eres un personaje ejemplar, una buena persona, un sujeto confiable. Centrado y trabajador. Por cierto, tienes lindos ojos y una sonrisa preciosa. Gracias por escuchar. Corazón, gracias. Por favor, disculpas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Me gusta tu manera de expresarte. Si pudieras tener un superpoder, ¿cuál te gustaría tener? Qué buen punto de vista. ¿Cómo sería un día perfecto para ti? Gracias por escucharme. Y recuerda tu mirada es tan profunda como el mar, pobre de quien mire y no sepa nadar. Hasta pronto, corazón. Gracias por escuchar. Corazón, gracias, por favor, disculpas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Guarda el secreto, así lo penetras por dentro, solo con palabras, en el momento menos esperado. Clávales una puñalada por atrás, gracias por escuchar. Corazón, gracias. Por favor, disculpas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. uololo, yo, y yo, y yo, y yo, y yo, y yo, y yo, y yo, y yo, y yo, y yo, y yo, y yo, uololo, yo, y yo, y yo, y y yo, y yo, y y yo, y yo,